Bien, continuamos acá en De Mañana y en este momento eh, oh, haremos avise. contacto con Arismendi la Antigua desde la Catedral Santa Ana. Vamos a ver, recordar que hoy se celebra, hoy 24 de septiembre se celebra el Día de nuestra Señora, Ma de, la señora de las Mercedes. Buenos días Arismendi. Que es una advocación mariana. Sí. De las nuestras.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 virgen de las mercedes para que nos hable más detalladamente de qué trata todo esto en el día de hoy vamos a conversar con el padre carmelo padre puede decirnos qué representa para la iglesia católica la virgen de las mercedes en primer lugar mi saludo para ti arismendi y para todos los eh, oyentes y videntes de tu programa la fiesta de las mercedes es una fiesta muy importante para nosotros los dominicanos Recordamos que son dos fiestas en honor a la Virgen, nuestra Madre del Cielo. La más popular, que se ha hecho más popular entre nosotros, es la fiesta de la Alta Gracia, que es declarada la protectora del pueblo dominicano. En cambio, la Mercedes, que es de los tiempos de la colonia, eh, con aquella historieta de la aparición de la Virgen en el Santo Cerro, en defensa eh, de los españoles, en un combate contra los indios, así un poco la, la historieta de, de esa aparición, pues es muy antigua y es considerada la patrona del pueblo dominicano. Es decir que en términos de rango de título con respecto al país, la Mercedes es la más importante porque es patrona, mientras que el pueblo dominicano sintoniza más con la devoción de la Alta Gracia, que es declarada protectora del pueblo dominicano. Estas dos fiestas son dos fiestas en honor a la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, que el pueblo dominicano pues lleva muy dentro en su corazón. Jesús nos dejó a María cuando estaba eh, en, en la cruz para entregarse ya plenamente eh, al Padre, en sacrificio por el perdón de los pecados de toda la humanidad y para... Obtener para nosotros la vida eterna. Entonces le dijo a María: he ahí, he ahí a tu hijo, refiriéndose a Juan, el discípulo amado. Y a Juan: He ahí a tu madre. Entonces, desde entonces, eh, la iglesia fundada por Jesucristo, que es la única que existe hace dos mil años, la iglesia católica, pues siempre ha considerado que María es nuestra madre y que Jesús nos la dejó para que nos acompañe en el peregrinar de la vida mientras caminamos hacia la eternidad. Y nosotros los dominicanos amamos a María bajo estas dos advocaciones, Nuestra Señora de las Mercedes y Nuestra Señora de la Alta Gracia. Muchísimas gracias. Ahí escucharon ustedes las declaraciones del Padre Calmero. Según recoge, recoge la historia, en la cual data de mediados del siglo XVIII, esta vocación tiene sus inicios cuando la Virgen María se apareció por separado a tres ilustres personajes. El primero fue a San Pedro Nolasco, quien sería el fundador de la Orden de las Mercedes, luego al rey Jaime de Aragón, conocido como el conquistador y remanente de aquel momento de la corona de Aragón. Y San Raimundo, eh, falle, fraile dominico, maestro general de la orden de predicadores y confesor de primero. Diez días después de la aparición de de, a los tres caballeros se encontró en la Catedral de Barcelona y compartieron haber tenido la misma aparición de la Virgen. Les permitió la fundación de una orden religiosa dedicada a la redención de los cautivos. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Remindeme, Arismendi Felicitar Lantillos, a Aris, sí. Arismendi por este... Estrella por este reportaje desde la Catedral Santa Ana, nuestra Iglesia Catedral Santa Ana, y sobre todo por la interacción con el Padre Carmelo, nuestro saludo, y a todos los feligreses que hoy eh, se dan cita para, para celebrar con júbilo el Día de las Mercedes. Sobre todo a Arismendi por la forma eh, que lo ha hecho y no ha dado la explicación de la cómo surge la advocación de las Mercedes y quienes fueron sus principales eh, promotores.